El eh, Juanchi tuvo un pique y mire como está uy. Pesca, pesca a mano <ríe> eh, ¡Me rompiste la caña Juanchi! Juanchi ahora me va a pagar una caña <ríe> Ahí en el pique ¿eh? <ríe> Oh es bueno eh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 era grande, muy bien, ¿eh? gracias Hugo, Panchi, otro más. viene mira justito justo no creo juanchi ¿Siento? opa sí viene viene viene viene viene eh excelente ¡Huepa! ¡Huepa! Mira, matungo! Otra vez matungo ¡Mira Mirá que matungo! ¡El ¡Clavado, mira dónde está ¡Clavado! <ríe> Mirá donde está. Grande Juanpi! ¡Clavado! ¿Eh? ¿Cómo estás, ¡Clavado! ¿Eh? ¿Eh? Genial, ¿eh? Mira. Manténgalo con doblete. Hugo. y Ya está el Juanfi. Ahora nos muestran los dos el pescadito. Bien, Hugo. Bien, Juanchi. Bueno, pues ya. De Juanchi, ¿eh? a ver, a ver opa Qué lindo doblete, mira el papá y el hijo a ver Ahí, ver Juanchi no, no. mira que lindo Ven ahí Juanchi el animal te lo trajimos a Juanchi, no hubo? ahí viene Juanchi ¡Espisó! <risa> che, Juanchi. ¿Has acá matungo, Juanchi? Está lleno de huevos, da. ¿eh? Mirá. Ya están desovando los peces. Qué lindo tamaño, mirá. Está lleno de huevos, eh. qué troncaso? Otro matungo más de Juanchi. La estrella, juancho, ¿ok? ¿eh? ¿Te le dedicamos a alguien, Conchi? ¿Cómo? No. Ahí está, otro peje más de, de igual, eh Lindo igual, eh Lindo igual ¿eh? Otro matungo, ay, está de la boca amigo, canta la raca. Bueno, el señor matungo le vamos a decir. Creo ah, que era bueno, Juanchi, algunas palabras, eh? ¿Cuánto matungo querés sacar? Gracias, Beto, también tuvo toda la semana, bolas. Viste, Beto, Bien ahí, bien, Juanchi, bien, ¿eh? a ver, mostré un poco el lomo. ese otro más viene ¿eh? Muy bien. Muy bien, ese El Río está planchado. Planchado, planchado. visitante acá muy grande que otro más de, de ese con río planchado Chihuelo. la pesca flujo un poco ya que el, no nos movemos así que al menos alguno, alguno que otro va a salir Estás a pleno hoy, ¿eh? No, no, no. <risa> Estamos pescando Otro más de ese Bien ese, ¿eh? Estas huellas son... Las modelos 3D, ¿no? Las 3D. Bien. Excelente. Bien. Vamos. Un aceite el agua. Qué lindo barco. Ahí estamos. Vamos. Bien, otro más de el Juanchi ahora ¿eh? la está la marea bajando estamos esperando el pico